¿Cómo te llamas? Paloma. ¿Y de dónde eres? Soy de Tulsa, Oklahoma. ¿Y cómo llegaste a Tampa? Llegué a Tampa con mi marido. Estamos aburridos allá y decidimos no ir a la, a la playa. ¿Entonces te gusta Tampa? Sí, me encanta. ¿Por qué? Hay mucho que hacer. Uno nunca se aburre. Muy bien. Entonces, ¿qué te gusta hacer, por ejemplo, cuando tienes tiempo libre? Me gusta mucho ir a la playa, la piscina. Todo lo que pueda hacer afuera, me gusta hacer. Entonces eres de Oklahoma. ¿Por qué entonces hablas español? Porque mi mamá es de México y siempre me hablaba en español. Eh, ¿Cómo tu mamá llegó a los Estados Unidos? Conoció a mi papá en México cuando estaba estudiando allá y se casaron y se movieron a Oklahoma. Entonces tu papá es americano y estaba sí. estudiando español? Sí. Bueno. Um, entonces, diste que tu mamá hablaba en español, ¿y tú hablabas en español con ella? No, siempre le respondí en inglés, pero ya con el tiempo empecé a hablar más español. ¿Y te recuerdas de, de un día, un momento cuando de repente comenzaste a, a responder en español? O? Creo que ya cuando tenía 20 años empecé a hablar español con ella porque no quería olvidar cómo hablar. Entonces, Um, ¿Hablas español todos los días ahora? No, de vez en cuando. Con mi esposo lo mezclamos en inglés y en español y en el trabajo. Si necesito, hablo español también. Bien. Y uh, aquí en Tampa hay una comunidad de, de hispanohablantes bastante grande. ¿Para ti es importante hacer parte de esta comunidad? Mm, no sé si hace diferencia. sí Me parece todo igual. Pero, ¿te encanta que hay gente de todo el mundo? Eso, me, me gusta que está todo mezclado. Y hay muchos lugares donde ir a comer. <risa> Muy bien.